estuve en la asociación Duarte hoy que fui averiguar una cosa y me encontré con un amigo ingeniero muy prestante y cayó el tema un ingeniero incluso ligado al PRM y que su familia está ligada al PRM y me dice que se juntó en la capital con gente del PRM y el, el, el, diputado, el diputado de Alianza País, el asistente del diputado, lo mismo que yo he dicho aquí Luis Abinader tiene buenas intenciones, Luis Abinader, pero los que lo acompañan son un grupo de gallos locos que lo van a hacer fracasar. Negro Vera hoy dice que aquí han estado en esta sociedad de irritación y de levantismo. Hay que leerlo en el artículo. Está ahí. La gente está irritada. Y, que, y ponía el ejemplo de la irritación. ¿Cómo la gente.? Aún sin tener razón, pero por la irritación de la tanta vaina acumulada, desafía a la policía y desafía a la autoridad. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Lo desafía. Pero eso, lo que dice Negro Vera, eso es acumulación de ira. Por los tantos abusos acumulados. Entonces, ¿cómo es que esta policía, porque. Para usted apresar a una gente, usted tiene que tener una orden de prisión motivada de un juez. Mira, fulanito de estar, eh, lo están acusando de esto y usted, usted lo persigue. Coño, pero si una gente está sentado en, en, en un sitio, ¿cómo es que ustedes van a abusar? Pero tú sabes por qué ellos hacen eso. Porque los gobiernos de este país, incluyendo este que tenemos, le dan cartas. De licencia a la policía para que abuse y, y violente los derechos de los ciudadanos. Si hubiera consecuencias, como en Estados Unidos y otros países, que si un policía te viola tu derecho, tú demandas a la ciudad y tú demandas a la institución. ¿Por qué usted tiene que detener a una gente que está sentado en su casa? ¿Cuál es el delito? Y, de, y tal como tú decías, fuera de cámara, a ellos se curan con. ¡Ay, excúseme! Coño, ustedes son unos abusadores Ustedes son unos verdaderos abusadores Y oye, y yo lo único que dije Esto es, esto es, esto es imposible Estamos hablando de Tres Quinas y cuartel. ¿De Tres Quinas y cuartel. De Tres Quinas y cuartel. oye Oye, esto es imposible, Esa policía lo que hay es destruirla Porque eso no sirve Eso no sirve Eso, eh, mira, si Luis Abinader No hace conciencia, esa policía Lo va a hacer fracasar, porque le va a crear un lío De marca mayor en este país ¿Tú sabes cuánto aumentaron los combustibles hoy? Nueve pesos. Nueve pesos. Coño, entonces tú no puedes tener una maldita policía, coño, jodiendo a la ciudadanía. Jodiendo a la ciudadanía en medio de una pandemia y de una vaina. Tú no puedes tener a la policía. Por todo, esos son enemigos tuyos, Luis Abinader. Te lo digo yo, esos son enemigos tuyos. Guido Gómez Bazar lo ha dicho. Que están infiltrados ahí haciendo la vida imposible. Esos son enemigos. Usted no quiere que estar jodiendo gente que están tranquilo. Y porque ustedes no van donde, donde usted sabe dónde, donde hay puntos de droga. Ahí ustedes no nos van a joder ciudadanos que están tranquilos. Ahí, ahí sí son ustedes petos. Pero me dice el hijo mío que hasta gente que no habla dieron pero vengan acá. Y qué es esto? Porque esos muchachos están tranquilos. Ahí? Y lo hacen diario, Jorge Luis. Diario, abusando de la gente. Y buscando cuarto. Y abusando del infeliz. Y a la hora de nones, coño, usted, usted no, de coño, ustedes no responden por nadie. Mira lo que Mikey me dijo. Oye, porque eso, no, eso, eso, eso, eso, eso es una cosa, eso es indignante. ¿Sabes lo me dijo Mikey? Que uno de los policías que come allá, porque esos tipos, eso, eso, yo no lo mejor voy a hablar de ese no, tema, te vergüenza. So, vergüenza esos tipos de... no sirven, es que no sirven, es que, es de, de, de, es que se engancha esa vaina, es, es... ahora cuando aquí haya un cambio, y haya otra mentalidad, y haya otra cultura, y otro entrenamiento, entonces ahí hablaremos, La policía debe ser... Una claro y ser un colaborador del pueblo, usted no puede estar jodiendo gente que están tranquilo. y estos perremeditas son tan estúpidos que ellos no entienden eso, que esa policía le, lo va a joder a ustedes le va a echar coño, fuego fuego para que esta vaina se, se... negro vera no descarta y yo lo dije un día, que aquí hayan estallidos sociales ¿Cómo va esto ¿Y tú crees que es fácil? Esa gasolina a 242 pesos, la premium, a 228, casi 229 la... Bueno. Y entonces aparte de eso, los lo comestibles subiendo. Y tú tenés una policía que te esté haciendo ese trabajo. Ay, estos esto pendejos no entienden eso. Que le están haciendo la cama? Van a tener que, van a tener que estudiar historia. Para que se recuerden de lo que les pasó aquí en el 84 con Jorge Blanco. Van a tener que estudiar historia. Hoy han sido hasta dichosos. Luis Abinader ha sido un hombre dichoso. Porque la gente, la percepción que hay en la gente es que Luis Abinader tiene buena intención y que lo malo son los funcionarios. Porque oye, todos los días tienen un lío interno. ¿Tú sabes cuál fue el último lío? Furcal decía, y logró imponerse, el ministro de educación, que había que vacunar a los maestros. Y una viceministra de salud, Ibericia Costa, la clave en eso, neumóloga, mano derecha del ministro de salud, dijo, no, no hay que vacunar a los maestros, hay que vacunar por edad. Y Furcal dijo, sí, hay que vacunar. <ríe> Óyete. Y Fucal se impuso porque Foucault fue jefe de, de, de campaña de Luis Abinader. Si le hace una petición, una viceministra no puede hacer quedar más a, a Fucal que es el jefe de campaña de Abinader. y Foucault, Pero pero se vio claro y cada rato hay contradicciones entre los funcionarios. Ya hay un periodista, Claudia Costa, que le dice lo boicado. Boicado, claro, porque vienen cometiendo estupideces y errores. Pero óiganse, eso se lo ha dejado pasar el pueblo durante los primeros seis meses y eso hasta ahora le ha ido bien, pero eso no siempre es así. Ustedes no se pueden dar el lujo de todos los días estar cometiendo errores y estar rectificando y reculando y dando marcha atrás y cambiando de situación. No, porque eso llega un momento que eso no, no, no, no, no lo acepta la sociedad ni mire ese pacto eléctrico. Oye, eso va a crear el lío que la admiten mucho. ¿Ustedes se van a recordar de mí? Ese pacto eléctrico. Eso va a crear el lío porque eso, eso es una concesión a los grupos oligárquicos de este país. Me decía un amigo ayer, bueno, Luis Abinader está pagando los compromisos de campaña a los sectores ricos, a los que metieron cuarto. Claro, porque es una vaina... Imagínate tú, oye, ellos van a, a, a, el que lee, yo leí algunos, porque son muchos eh, eh, puntos, ellos van a controlar cada X tiempo la tarifa eléctrica y meten una vaina ahí que dice, de acuerdo a cómo suba eh, lo que tiene que ver con cuestión de petróleo.